María santificadora, mensajes, profecías y promesas que se cumplen. Cualquiera, el que menos se piensa, puede ser un evangelio para otros o para muchos. ¿Quién necesita la Oremos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. otros. ¡Sí, madre Madre, importe que el suelo esté obvio, siente, La presencia de ella está aquí. ¡Madre! cuánto a señora.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 Pídale a ella. Así es. Yo te salvaría. Tienes que ir. Siéntate. Ahí está. ¡Siéntete! Siéntate. Después de esperarte tantos años, señora Alberto a mí. he cumplido todo lo que me has dicho, pero me faltan fuerzas para seguir viviendo. Ahora, ¿qué vienes a pedirme, señora? De rodillas, es ella. Ahí está, pídanle, padre, mira a tus hijos y cumple tu promesa, la promesa que me hiciste hace 20 años, en este mismo mes, señora, siembra en cada uno de ellos todo lo que ellos necesitan. Señora, usted déjame pedirse un favor para que este testimonio sea vivido a través de estos últimos tiempos de su aparición. Déjame repetir lo que tú dices para que se cumpla el mensaje y todo el mundo lo escuche. Y ahora en adelante, diré a mis hijos que aquí estoy en medio de todos los peregrinos. Ahí me apareceré siempre y verás mi rostro y verás a mi hijo pequeño. Ahí repartiré bendiciones a todos, y les contaré todo lo que fue de mi promesa. Señor, ¿qué tienen que hacer ellos para salvarse? Hijo mío, aquí he cubierto todo el cielo, le he traído para este lugar. No se sé, ven siendo tinieblas como las tinieblas que se ven en los ojos de los hombres y en sus corazones. Ya no temen a Yahvé, el mundo se ha hecho practicida y se matan mis hijos unos con los otros. Pues tienes a cada uno de estos que están aquí, en este lugar de mi santuario, que teman a Yahvé pero con amor, que teman al pecado que es el amor de Dios, en el cual él se satisface para todos aquellos que se arrepienten. Padre, ¿qué más tengo que hacer? Hijo mío, Con todo este mundo están diciendo que este es el último año en que será el fin del mundo los tiempos que Dios ha escrito en el reino de los cielos. Pero habla y diles que todo es mentira y engaño de los materialistas y de los que no creen en el Espíritu Santo y en la Santísima. Diles que escuchen la orden que os hoy. El día 7 de junio lo consagrarán a de mi Padre, el que yo te dije que te enseñarás, y te enseñarás a todas que yo dije. El día julio 7 harán lo mismo, santificarán ese día y entregarán todas las cosas a Dios. Todas sus pertenencias las entregarán para que Dios siga ministrando las posiciones que Dios les ha dado. 7 de diciembre también adorarás el Dios Padre Todopoderoso.